de Explorando Ando fans de, del cine de Alfred Hitchcock bienvenidos y vamos a continuar con esta segunda parte de las mejores películas de Alfred Hitchcock el rey del misterio del suspenso doy la bienvenida a mi co-conductor Jorge Domínguez Jorge, bienvenido a Explorando Ando el día de hoy vamos a comentar tres películas que son una joya la verdad es que yo desde que desde la primera vez que las vi Reconocí la calidad cinematográfica, argumentativa, de efectos, de sombras, de iluminación. Bueno, de todo que tienen estas tres películas. La primera película que vamos a platicar el día de hoy eh, se titula Sospecha. Esta película es de 1941. Eh, aparecen eh, dos actores que en su momento fueron grandes. Todas unas estrellas. Cary Grant y... Joan Fontaine. Eh, vamos a hablar de esta película más adelante. La segunda película que vamos a comentar el día de hoy es Psicosis. Una, una película que, que, bueno, ¿qué les digo? Es una película emblemática de Alfred Hitchcock. El suspenso que maneja las imágenes en blanco y negro, a pesar de que cuando la grabó, ya existía la grabación y las cámaras a color. Bueno, la verdad es que la decisión de haberla filmado en blanco y negro fue estupenda, porque eso le agrega un aire de misterio y, y ese, ese terror psicótico que maneja durante toda la historia, maravillosa. Y la tercera película que vamos a comentar el día de hoy es Los pájaros. Esta película fue estrenada en 1962 también dirigida por Alfred Hitchcock y tiene, bueno, muchísimas sorpresas, muchísimos datos curiosos que les vamos a compartir aquí. En el programa anterior dejamos una tarea, no sé si te acuerdas, Jorge. Eh, yo no había terminado de ver la película de Vértigo y la verdad es que ya la terminé de ver y me pareció una película, por demás, laboriosa. Es una película magnífica en todos los sentidos. En el sentido argumentativo me parece... Sumamente completa porque va del, del, del género criminal, del género policiaco, al género de suspenso, al género romántico, y del romántico de, definitivamente de pronto te brinca al género dramático de una manera... Pero por demás, artística. Qué bueno. Fíjate que mencionabas cuatro películas. Eh, sospecho, eh, Vértigo, Los Pájaros. Fíjate eh... que el título de sospecho, a mí en lo personal, eh, en inglés es Suspicion. A mí me parece que era más adecuado traducirlo como sospecha. Sin embargo, bueno, aquí tengo la película y la pueden ver que es dice sospecho. Entonces, bueno... Quizá por la trama, porque se desarrolla en primera persona, quien más duda, porque no conoce al personaje principal, es eh, su pareja sentimental. Entonces quizás se refiere a sospecho como la sospecha personal de este, esta actriz que identifica todos los aspectos positivos y negativos de una persona. El cine de Alfred Hitchcock tiene la maravillosa cualidad que te hace pensar... De una forma distinta, o sea, siempre te sorprende y era porque Alfred Hitchcock era demasiado ingenioso en sus historias. Por más que tú como espectador quieras adelantarte o suponer que va a terminar de cierta forma, siempre lograba sorprenderte. Y este también fue el caso de Sospecha, eh, una película de 1941 que básicamente es intriga. Pero el sentimiento principal que genera es la duda. Durante todos los 99 minutos que dura esta película, genera una duda en el espectador que, que realmente logra su fin al final. Porque esta película, por los críticos, ha sido reconocida como uno de los finales abiertos mejores elaborados de la historia. La película termina en un final abierto, no les voy a decir cuál... Pero eh, este es como el gran logro de Hitchcock, o sea, no hay un final concreto, eh, se lo deja al espectador. Sí, fíjate que en esta película, sospecha o sospecho, eh, haciendo el, el, la idea del, del personaje, eh, la parte romántica llega en un momento de necesidad, eh, la historia comienza porque eh, la actriz... Ya está quedándose sola, ya es una solterona para la sociedad de ese entonces. Y en una cena familiar se preguntan los papás, bueno, ¿y a dónde va a ir esta que no sea más que estudiar? Lina. Eh, Lina. Lina. Interpretada eh, por Joan Fontaine. Sí, por Joan Fontaine. Lina eh, termina aceptando la presencia de el actor Cary Grant que interpreta a Johnny, eh, porque se dice Johnny, eh, eh, eh, que es un tipo evidentemente carismático y como bien nos menciona Estefanía, es un tipo, en mi pueblo le llamaríamos vividor. Es un vividor, jugador, apostador, un taúr, que no tiene, no tiene... Un oficio, un un oficio... Trabajo digno que le haga ganarse el dinero. Y pues él está pensando en la, en la herencia que va a recibir su mujer cuando mueran sus padres. Y... Pues la película te va llevando a través de lo que va este, observando Lina del comportamiento de Johnny, que es evidentemente un ser humano. El personaje de Johnny está perfectamente eh, caracterizado. Psicológicamente es un personaje muy completo porque tiene virtudes, que es, que es galán, que es labioso, que es irresistible ante las mujeres, pero también está lleno de defectos. Y Lina va observando eso, pero al casarse precipitadamente, pues ella ya está casada, ya, ya no puede como divorciarse, no es la, la primera opción que se le ocurre a ella. Y, y se va decepcionando más bien de la personalidad de Johnny al ver que, bueno, eh, eh, llegan a su casa después de la larga luna de miel, viajando por Europa, por Roma, por París, y su papá le regala unas sillas a ella de regalo de matrimonio, y, pero, pero al principio no le dice que son unas sillas Le dice, te voy a mandar tu regalo de bodas, hija Y Johnny acá pensando que va a ser algo muy lujoso Y cuando ve las butacas, o sea, las sillas se, se enoja Hasta se ve su cara de inconformidad y, y pues a Lina le da mucho gusto Porque son unas sillas este, de muchos años antiguas. antiguas Que han estado en su familia durante años Y para ella es un gran honor Pero Johnny no piensa lo mismo y pues llega un momento en el que por la necesidad, porque Johnny no tiene trabajo, pues se le ocurre venderlas a Johnny sin consultarle a Lina. Y cuando Lina ve que sus sillas no están, le, le pregunta a un amigo de Johnny, oye, qué raro, no veo las butacas que nos regaló mi padre. Ah, te aseguro que Johnny las vendió. Así es ese muchacho. Pero no, no no lo regañes. él pues, Es así, es Johnny. Y ahí, ahí es donde, donde eh, la comedia comienza la drama, el drama, ¿por qué? Porque hacen una apuesta, expresándole, te apuesto a que no están, las vendió, le hizo algo y efectivamente llega Johnny y dice, ay, pues me las compraron, las puse en venta, porque no consideré que fueran trascendentes o importantes para nuestra vida, ¿no? Pero la pregunta aquí del millón que, que te genera esta película es, ¿puedes...? Eh sentenciar o juzgar a una persona por esos defectos eh, tan gravemente como para pensar o desconfiar a tal manera de que te pueda llegar a hacer algún daño a ti, como una esposa tan cercana a él, por dinero? O sea, ¿sería una persona con esos defectos capaz de matarte por dinero? Bueno, ¿Tú Alfred, ¿Qué piensas, Alfred Hitchcock? Hitchcock nos hace pensar que sí. Alfred Hitchcock nos hace pensar, acuérdate que él siempre se adelanta a todo y al final cuando devela la escena dices, no, no era lo que yo pensaba, pero iba dirigido. Alfred Hitchcock nos hace pensar que sí, de ahí la sospecha, sospecho que me va a matar, sospecho que se quiere quedar con mi dinero, sospecho que no me quiere, sospecho que solo fui utilizada. Esa, esa pugna entre el ser y el el, el, el no ser, ser, el ser el no ser, el querer ser, el deber ser, esa parte esa parte de, de, del análisis eh, filosófico, psicológico, psicológico eh, cultural, eh, social, ético. O, bueno, no me gusta meterme en cuestiones morales, pero en esa sociedad de los años 50, la moral que se manejaba también en el cine, es, es todo un círculo virtuoso que maneja Hitchcock en todas en todas sus películas. Bueno, pues vamos a seguir comentando la, pre la segunda película del día de hoy, Psicosis. Esta película se estrenó en 1962, es de un género nuevo que inauguró Alfred Hitchcock llamado Slasher, que, cre que mezcla violencia muy turbadora, muy, este, pues sí, visual, que es esta escena de, de agarrar el cuchillo y cu cu acuchillar a una, a una mujer que se está bañando. Y eh, también maneja cuestiones psicológicas de, de asesinato, ¿no? De estos asesinos pasionales eh, que tienen mucho, mucho de diferencia con otros, otro tipo de crímenes que son planeados, que tienen un, un, un móvil como el dinero, ¿no? Eh, esta, en esta película, el elenco también hace una actuación magnífica. Está Anthony Perkins en el papel de Norman Bates, Jean Janet Lake en el papel personaje de Marion Crane Vera Miles como Lila Crane, la hermana de Marion Crane John Gavin como Sam Lomis, el novio de Marion eh, Patricia Hitchcock, esta eh, fue una, una sorpresa para mí el encontrarme dentro del elenco a la hija de Alfred Hitchcock eh, pues era algo significativo, no Alfred Hitchcock dejaba que actuaran en sus películas. Él mismo salía como extra en la mayoría de sus películas, en la de sospecha, eh, salen sus perritos, eh, llegan ahí a, a la nueva casa de los recién casados. Y también en esta de psicosis sale también Alfred Hitchcock eh, vistiendo, bueno, portando un sombrero vaquero, justamente afuera de la oficina donde trabaja Marion. Esta película tiene dos, dos partes en cuanto a la psicosis. Primero, hay una parte esencial del diálogo en la cabeza de esta actriz y después eh, toma otra, otra dinámica la película cuando se encuentra con el encargado de un motel que está al lado de la carretera, que quedó fuera de la carretera principal, un motel casi abandonado. Hay que recordar que se construyó el motel y se construyó la casa en Universal Studios para poder llevar a cabo filmar esta película y al día de hoy aún se conservan como museo. Así es y es un gran atractivo turístico para todos aquellos amantes de este género slasher, el visitar la casa donde se grabó este psicosis y, y bueno eh, conocer parte de lo que había dentro de la mente de Alfred Hitchcock. Fíjate que él era sumamente visual eh, ya habíamos platicado antes que él, le gustaba dibujar escena por escena lo que iba a pasar en sus películas antes incluso de rodarlas entonces cuando él estaba buscando una historia que fuera realmente de suspenso que pudiera aplicar estos efectos eh, de cámara de, de parpadeo que utiliza en la en la ducha al momento de de la escena más fuerte que es cuando acuchillan a Marion este, él estaba buscando una imagen visual de lo que quería proyectar en el sentimiento. Y así fue como al ver el cuadro precisamente del grito de Munch, se dio cuenta de qué tipo de película él quería filmar. Entonces, para él ese era su punto de partida, eh, la desesperación, el grito de una psicosis, de algo, una enfermedad mental que va más allá de la comprensión de una persona sana. Entonces, esta, esta, fíjate que esta historia está basada en la novela homónima de 1954 de Robert Blush, que fue inspirada precisamente en un asesino serial que realmente existió, eh, que cometió varios crímenes. Se llamaba Ed Gain. Y bueno, pues dentro de esta película podemos encontrar un sinfín de mensajes ocultos o simbolismos, entre ellos, bueno, la referencia que se hace a los pájaros. Eh, si recuerdas en una de las primeras escenas... Cuando Marion llega al, al hotel y está comiendo con Norman Bates, él le, le dice, comes como un pajarito, aunque en realidad esa es una gran mentira porque los pájaros comen demasiado, ¿no? Eh, se hace referencia a esta frase como para decir que una persona come muy po poco, sin embargo, esta es una gran mentira. También hay muchas sombras que van ambientando al espectador a una atmósfera como tenebrosa. Estas sombras representan como el inframundo, este, pues, tenedores, rastrillos, garras. Los espejos también juegan un papel muy importante porque hay varias tomas que no son directas a los actores, sino que Alfred Hitchcock lleva la cámara hacia el espejo y vemos lo que el espejo ve de Marion. No vemos a la actriz de frente, sino es como un, un juego de cámaras ahí muy interesante y también muy complejo. Sí, fíjate que Psicosis, aunque es una gran película, no me parece de las más elaboradas de, de Alfred Hitchcock. No le quito el mérito, obviamente no, no le quito el mérito, pero eh, tiene un juego psicológico muy fuerte. Al final, el, el psiquiatra que, que, hace, que hace la escena final de la película... Da una explicación muy psicológica, muy médica en relación a la historia de la que todos fuimos testigos cuando vimos la película y entendemos la dualidad del personaje eh, psicótico, <ríe> la, la dualidad del personaje psicótico que nos proyecta Hitchcock. Um, um, si ustedes se dan cuenta, cada una de las películas de Hitchcock, además de ser cine, también es ciencia. Basa Basa sus historias en algo que realmente sucedió y le da el toque eh, personal, evidentemente, de Hitchcock, sin dejar de lado el origen de la historia. Eh, psicosis… Uh, al final trata de una problemática humana, una enfermedad. Vértigo es una enfermedad. Eh, la ventana indiscreta nace a partir de una afectación a la pierna del, del reportero. Los pájaros, que vas, vas a comentar en el momento, también traen su historia. O sea, eh, Hitchcock uh, uh, elabora... Todo, todo una, toda una una eh, cartera de posibilidades eh, fantásticas, cinematográficas, eh, culturales. culturales, guión social, económico, lo junta y hace cine. Esa es la magia de Hitchcock. Yo desde mi punto de vista creo que el cine debiera hacerse desde ese punto de vista para tener una historia completa y proyectarla hace 50 años proyectarla el día de hoy, y que siga teniendo la misma vigencia. vigencia. Sí, sí, este, esta película fue todo un éxito taquillero, si no mal recuerdo, ganó 15 millones de dólares, eh, fue primeros lugares en Japón, China, Francia, Gran Bretaña, y fue como fundador del arte gore, que es una violencia gráfica extrema, o cine splatter con eh, eh, imágenes también sexuales muy sugestivas. Si recordamos algunas de las escenas, al principio eh, el personaje de Marion sale con ropa interior, bueno, su brasier blanco, que simboliza como la inocencia. Pero después del robo, ya cuando llega al hotel este, con Norman Bates, ya, es ya negra su, su ropa. ropa interior es negra. Entonces ahí ya hubo una transformación en el carácter de nuestra protagonista. Que es curioso porque está en la historia original de la novela de Robert, eh, en realidad Marion no era un personaje principal, solamente salía como en dos capítulos. Y a partir de la transformación del guión, este, fue que se, se, se originó su, su protagonismo en, en la historia. También maneja esta película varias teorías de Sigmund Freud. Eh, ves que Sigmund Freud hablaba del yo, del super yo, del ello. Y según, me, según la casa, la casa donde vivía Norman Bates, también fue construida en tres niveles, de acuerdo a esta teoría psicológica de, de Sigmund Freud. Eh, la, la casa, si recuerdas, tiene un sótano, que es donde vive... Eh, el cadáver disecado de su madre. Eso significa el ello. Eh, el nivel eh, que está al piso es donde Bates es un ser humano normal. Supuestamente como profesión, pues tiene administrar ese hotel. Y la el superyo es la madre de, de Bates, donde Bates, Norman Bates, se disfraza. Para interpretar y tener conversaciones con su con su madre, que en realidad no vive, pero él la hace vivir. Sí, de hecho los disfraces salen arriba, salen en... En, en, en la el, parte, en la superior, parte superior, de, superior de la casa. Y en la parte inferior es donde viene ya el, el, la catarsis, donde viene el conflicto de las personalidades. Insisto, el final vale la pena entenderlo, escucharlo, identificarlo. Es una gran película. Hubo hubo seguidores, hay que recordar el cine Snob. Si no han visto 8 milímetros, pueden ver 8 milímetros con Nicolas Cage. Una gran película, no apta, evidentemente no apta para... para, para Fíjate que esta película de psicosis ha tenido varias este, reproducciones en otras cintas y en otras series de televisión los pájaros Fanny. así ah, vamos con los pájaros esta película es de 1963 es un género de suspenso puro pero también tiene ese aire de romanticismo y de drama porque termina de una forma bueno eh, también tiene un tipo de final abierto pero si sí va va basado eh, está basada esta historia en la novela homónima de 1952 de los cuentos de terror de Daphne de Marier, Maurier. Y, eh, bueno, se lleva a cabo la mayoría de las escenas en Bodega Bay, que está, es, es, en realidad este lugar sí existe, está arriba de San Francisco. Y... Efectivamente, se hizo ahí en Bodega Bay. Estaba, era un pueblito ya abandonado, ya viejito, no, no, no tenía mucha presencia. Pero, fíjate, pero los escenarios eran muy padres y lo eligió Hitchcock para eso. Fíjate que me sorprendió encontrar que realmente esta historia está basada en una noticia que él vio en el periódico, un hecho real que realmente sí aconteció. El 28 de agosto de 1961, en un periódico local de Santa Cruz, eh, Santa Cruz -Santiel de California, en la bahía de Monterrey, había una noticia que decía sobre las 3 de la madrugada, una lluvia de pájaros se precipitó sobre los tejados de las casas, despertando a la población que, asustada por la ofensiva de las gaviotas, salió corriendo de sus viviendas y se defendieron con antorchas de fuego. Eh, en la mañana siguiente, los habitantes de la ciudad encontraron las calles cubiertas de cadáveres de animales de aves que vomitaron pedazos de pescado que despedían un hedor insoportable. Hay una ave mecánica que se utilizó en la escena del teléfono, en el cual sí se rompe el vidrio y sí lastimó a la actriz Le eh, principal. El los los vidrio la tuvieron que llevar al, al, al, al hospital, entonces sí es, es complicado eh, esta parte de la, de la producción de los pájaros. Si van a ver los pájaros vean vean las en teles convencionales las 4K, le restan mucha presencia y la verdad lo ves y lo ves medio chafa pero en las televisiones convencionales se puede disfrutar muchísimo la película vale mucho, mucho la pena hacerlo. Amigos, por el día de hoy se, se acaba el tiempo, el siguiente programa terminaremos con los pájaros, terminaremos de hablar algunas cosas de Alfred Hitchcock y continuaremos con el amo del suspenso ya de palabras un poquito más mayores. Hitchcock es familiar, el amo del suspenso no tan familiar. Stanley Kubrick. Kubrick. Estefanía, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias al auditorio. Vean el programa, no se lo pierdan, coméntenlo, compártanlo. Hasta la próxima.